El origen. La composición. La arquitectura. Y el surgimiento de la vida en este pequeño punto en el cosmos. Así como los cambios que nuestro planeta ha experimentado a través del tiempo y su interacción con los demás cuerpos del Sistema Solar y el Universo. Misterios inagotables de la curiosidad humana sobre el objeto de estudio de las geociencias, la Tierra. Exploremos juntos y aprendamos de la naturaleza, el segundo libro de Dios. Bienvenidos a Punto Geo. Las rocas forman parte de nuestra vida. Vivimos bajo ellas y caminamos sobre ellas. Un poco de reflexión nos hará entender que los materiales como barro, ladrillos, yeso, cemento, vidrio, hierro y acero, utilizados para construir humildes viviendas o imponentes edificios, se obtienen de las rocas que forman la corteza terrestre sobre la cual se desarrolla nuestra vida. También, al levantar nuestros ojos y contemplar las majestuosas montañas que delinean el horizonte, observamos rocas que con su elocuente silencio nos enseñan grandes lecciones espirituales. Por ejemplo, David, el gran rey de Israel, veía en las imponentes montañas un símbolo de la protección y la fortaleza divinas. Por eso, con vehemencia exclamaba, Jehová es mi roca y mi fortaleza y mi libertador. Jesús mismo utilizó las rocas para ilustrar su misión al preguntar, ¿Nunca leíste en las escrituras la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? Tiempo después, el apóstol Pedro, refiriéndose a Cristo, afirmó: acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Además, siendo que la paga del pecado es muerte, al fin de nuestra existencia, probablemente descansaremos bajo una pesada roca de mármol. Entonces, nuestro cuerpo, formado por los mismos minerales que componen las rocas, se transformará en polvo y será también parte de la corteza terrestre. Pero, ¿qué es una roca? Vamos a definir el término roca como un material sólido que se forma naturalmente por la consolidación de uno o varios minerales y que es un componente de la corteza terrestre. Al salir de excursión al campo, nos podemos dar cuenta de que las rocas son diferentes, por lo que una pregunta lógica sería ¿cómo podemos clasificarlas? Según la geología, existen varias maneras de hacerlo. Una de ellas consiste en clasificarlas según su origen y el ambiente geológico en el que se forman. De acuerdo con estos criterios, las rocas se ubican en tres grandes categorías, sedimentarias, metamórficas e ígneas. Las rocas sedimentarias resultan de la acumulación de materiales de distintos tamaños y composición, llamados sedimentos, que son transportados por agua, hielo o viento y que experimentan diversos procesos físico-químicos que los endurecen, transformándolos en rocas sedimentarias. Cuando el medio de transporte disminuye su energía, los sedimentos se depositan como secuencias de capas superpuestas en los fondos de mares, lagos y arroyos, formando los estratos o capas sedimentarias. Las rocas metamórficas se originan de rocas preexistentes que, debido a su cercanía con intrusiones magmáticas o procesos de hundimiento en la corteza terrestre, son sometidas a significativos aumentos de presión y temperatura, pero que no alcanzan a fundir la roca original. La alteración experimentada es de tal magnitud que puede cambiar la composición mineralógica y química de la roca original y generar una roca completamente diferente. Algunas rocas metamórficas como el neis y la filita se distinguen por su textura en forma de planos aproximadamente paralelos, llamada foliación, que es causada por las altas presiones y temperaturas experimentadas en la corteza terrestre. Otras rocas metamórficas como el mármol y la cuarcita son de aspecto homogéneo. Las rocas ígneas son aquellas que resultan del enfriamiento y solidificación del magma, un líquido compuesto principalmente por roca fundida, gases disueltos y cristales en suspensión que se origina en el interior de la Tierra. El magma, por ser menos denso que los materiales que lo rodean, asciende a través de las zonas más débiles de la corteza, acumulándose en grandes depósitos llamados cámaras magmáticas. Cuando el magma es expulsado por los volcanes, recibe el nombre de lava, que al enfriarse en el aire o en la superficie terrestre, origina las llamadas Rocas ígneas extrusivas o volcánicas. Probablemente las más conocidas de estas sean la obsidiana y la piedra Pómez. Sin embargo, algunas veces el magma no emerge a la superficie y se enfría en el interior de la corteza terrestre, originando las llamadas rocas ígneas intrusivas o rocas plutónicas. Quizá las más conocidas de estas sean el gabro y el granito, ya que frecuentemente se utilizan en la industria de la construcción. Así como todo ser humano, cada roca tiene también su historia, y parte de ella se puede conocer a simple vista o al tacto. Frecuentemente, al caminar por los cauces de los ríos y arroyos, encontramos rocas con formas suaves, que no lastiman la mano al ejercer presión. Sin embargo, lo más probable es que cuando esa roca comenzó a rodar río abajo, impulsada por las potentes corrientes de agua, no tenía esos suaves contornos. Quizá estos se formaron por sus continuos choques contra otras rocas y demás sedimentos, así como por la fricción con el accidentado cauce de los arroyos al ser transportada por los turbulentos flujos de agua, todo ello desgastó sus contornos afilados e irregulares, hasta que la roca se hizo suave al tacto y su geometría agradable a la vista. Las circunstancias adversas de la vida, que forman parte de la historia de cada ser humano, pueden compararse con los golpes que las rocas experimentan a su paso por las turbulentas corrientes de agua, y que finalmente las pulen y las hacen agradables al tacto. Así, cuando nuestra vida sea sacudida por la adversidad, por más difícil que ésta sea, veámosla como una oportunidad para pulir aquellos rasgos toscos de nuestro carácter que amargan nuestra existencia. Entonces, así como la roca desigual y burda es suavizada por su rodar a través de las corrientes de agua, nuestro carácter, que es el único tesoro que podemos llevar de este mundo al venidero, será afinado y seremos una bendición dondequiera que estemos.